La siguiente pregunta nos la trae Feder desde Buenos Aires, Argentina. Feder nos pregunta ¿qué ventajas tiene el Scroc frente a otros sistemas de cultivo? Hola Feder, el cultivo en Scroc tiene muchas ventajas frente a otras técnicas de cultivo de cannabis. La principal cualidad del Scroc es la capacidad de cubrir una gran superficie en horizontal con un número muy reducido de ejemplares. En el cultivo de interior, donde las luces no tienen gran penetración, además de ser una ventaja, también puede significar una mejora en la producción pese al inferior número de plantas. A su vez, otro punto positivo de esta técnica es que resulta muy útil para dominar variedades muy sativas cuyo excesivo crecimiento vertical nos puede complicar la vida en interior. De hecho, las variedades sativas son más apropiadas para este sistema ya que cubren la superficie con mayor rapidez. En exterior también es eficaz y ayuda a mantener las plantas fuera de las miradas indiscretas al poder controlar perfectamente su altura y guiar su crecimiento por donde queramos. Como contrapunto, la cualidad menos positiva del sistema es que al quedar las plantas sujetas por los cuadros de la malla, el hecho de regar, pulverizar o revisar las hojas en busca de plagas puede ser una tarea muy tediosa por el difícil acceso a la parte de abajo de la malla. Además, el escroc tampoco ayuda a la hora de probar semillas cuyo sexo no sea seguro ya que una vez en floración resulta muy difícil separar una planta de otra. Así que FEDER, si lo que buscas es rendimiento, a pesar de tardar unas semanas más con el escroque, extraerás el máximo rendimiento a tu cultivo. Recordad, si tenéis dudas, ya sabéis que nos las podéis hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Salud y buenos humos.